Algunos ya venían muertos de fábrica, ¿no, Mario? me sí, claro, queda todo el tiempo. No, no, no. no, no vale, no, amigos, por favor. Última fase. Era el, esquinete, el ahora, los, a los, a los, a los, a los vale, ahora hay exploradores. O sea que si queréis cambiar quién tiene el brazalete, lo podéis cambiar. Los exploradores, cada vez que terminan una carrera, es decir, que llegan hasta el fondo, pueden ir a la a una de estas cartas, ¿vale? una ventaja dentro. La carta solo se puede gozar a vez ya hay, bien senta, bien, <risa> con la, que hay una cesta, multiplicador, punto central para el equipo. Importante, no confía con de que no consta nada. Eso no es nada, que ¿eh? está siendo lado y que no, es así, y vez, que no es está pasa. María está muerto. ¿Y eso que no ha corrido? Mira yo, el Uber. Sergio, ¿llevas con de los casos? ¿Cuánto lleva en la clase? Espérate que recto. Como lo he puesto con 1.700, yo 4.230. ¿2.500? Así estoy. Pues eso es. Mario Oliver, ¿te encuentras bien? No tienes cuenta de que te encuentras Antes, ¿no lo la pared? Me lo remate. remates. domingo. <laughs> I don't like it. ¿Por qué por ahí no lo entiende? la por ahí? Yo me dedicaba a correr. No, Mira, ahí va por ejemplo, ve, eh, va a acabar de En ¡Uno! la ¡Se la Última muy rápido. Buena aerodinámica. por favor. Uy. A ver, ya... ¿Qué hay de repito? Está Hay alguien que allí... oye. Oye, oye, oye, va a estar aquí, aquí, va a estar todo tiempo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no fui el sábado, bro. ¿eh? Fui el no, yo estaba hecho también, pero... Yo hice aquí la semana, y fui cinco, y dije, bueno... El viernes, el viernes, el viernes, el Y me quedé una botella la de Y me desperté el sábado y dije, bueno, Y ahora ¿eh? A la sombra, ¿no? Sí. Me hecho, ya A Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en una no, en no, no, pensar Que vamos a pensar no, no, no, abanicando. no, claro. Con Bye bye, ¿no? Bye bye, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo era? tenéis no pa'. No pay pa'. No pa'. No pa'. No pa'. No pa'. pa'. Venga, chicos, venga. Los... Pero, pero, si no, la... me de El... ¿Vale, chicos. Bueno, ya yeah, me he quitado la barba, me he quitado todo, pero bueno, sí, sí, si no... Venga. El equipo A ha anotado 59 puntos. ¿En total. En total. Y el equipo B ha anotado 55 puntos. Bueno, la buena del equipo A se ha para que se agarre. Hay logro de la vibra que podría. Sí, una cosa antes de que se vaya. El juego está muy bien y ya oh, tenía no, no, miedo de que se pareciera a la muralla. Y la verdad es que no se apareció nada. Ha sido un activo y ha bien Nos ha faltaba alguna cosa. Y era un marcador que se diera. Escúchame, tengo una duda del marcador ahora. Porque si veo que hay mucha diferencia en la competitividad que han tenido que no han parado. Sí, pero bueno, yo no veo que voy a si el, el marcador de tiro, yo lo eché en falta, pero sí. ha habido un momento que digo, si ¿sí veo que hay diferencia. Eh, que se pone no alguien con el diploma. Ya, ya, le, lo que prueba, ya. Ja. Que, no. Cambia. Igualmente no ha no salido sí. que en qué la tercera fase teníamos que decir más palabras y todo. Me ha faltado un poco de tiempo. Pensábamos que iba a hacer más rápido el juego, la verdad. Para nosotros, ¿no? Sí, también. Y este. Este es para nosotros.